Desde Legaremos queremos desearos felices fiestas a todos y a todas. Espero que lo paséis bien en compañía de vuestros seres queridos. Además queremos pediros que hagáis que las compras de Navidad en las galerías comerciales. Cuentan con excelentes profesionales y con el mejor género. Feliz, felices fiestas a todo el mundo.